Turi, cuando sale a comprar su comida, ¿qué hace antes de salir? Mm, bueno, nunca uh me gusta la ningapa, ningapa. Primera vez, nunca para mascarillas en la pizza. Y, ningapa, chimita, taparilla. Ajá, sumacta, ¿eh? Sumacta, área. Ya. Yeah. ¿Y Mara y Ama coronas virus, virus manda a y mata chimba y chay virus tú. este si un gurú na chistrima pie chariwisang chasna laripie chimba chito kunata wisangapa ima partico na camba ah, este sinra pie us chimie pie oh yeah. nyawi pie oh maqui pie me pas wisang siamunata maqui mm -hmm, eh, pie pero kakun más que tomar a calcuripi, entonces usan cepillos este cambia de navípis a crinata, entonces ya rico yo le di mi mascarilla y usan lleva la luxista, llega para su mercado más su lleva o palanda andar casa la llega para tú y yo y paipa si sí, charing suni chukcha Chukcha ¿y ah, ah Imata, imata Ah, uh, uh, su uvarini su charisa Paipa chukchata mo yu sumalia Y su Su Chukchata churadilawa la parisa, ushan weipas, mercadoma, luxinata. Ah, no, ya, Ay, turi. Ya, entonces, kuna, ya, kan usangi, mercaduma, gringapa, naturi. Kuna, kan achorerizka, tu cosa, ya, usangi, yo, mercadoma, y maconata, era de gringapa. Naturi. Y cuando ya llega usted a comprar, ¿qué hace turi? Bueno, aquí va a ser la parta rusa, yuca, ya este, parta con la gente, una ni capa, sandaleta, su coñe, uh -huh. y con la usciane, así me hay conata, uh -huh. así me hay cosa, una, usciane maqueta Maqueta, maquita, maquita, maquita, y un gusto para casa, y con Vez, horas, y. Duchato para su casa. A bonta de caña, Y. Manada mañana de escape. Surcone y no capa arreglo. Surcos caballas. Chorame calma Y entonces. Mañana y no capamaque. Achica. Pasa que cacolina y jaboa. Capulis cavacha Sumata. Máquipalquecunata, conata, Ajá Entonces sumarte, maigarines que vayas A chica, a chica y acuá Maigarini uh -huh. e camba, mascarilla tú ni, y uh, El maigarín, capa Un capa de lo Tomata, oh. Sumarte, chaya Maigarines que Maquita Chacchini, uh -huh. bueno, Chalini sin trapo, uh -huh. limpio, cerca y Chacchini su maquillaje. Bueno, Chacchini es tu maquillaje, mi capa, mascarilla su cosa, chulani bandi api. Añá, Y, y Usañá. Maillanata, ta chaimaskari jekupirata este maylane semalto maylasa uh -huh. maskarijato usane uh -huh. ajha charenga pa kutichakri chakri pe chaitara kutiyata utirisanga ne